Estos ocho años iba a jugar al parque, a orillas de, de los ríos, precioso. Y eh, también como universitario, pues, alguna vez pude ayudar como voluntario, en aquel entonces se llamaba el Colegio Técnico Salesiano, de la universidad. La democracia era una razonable igualdad de oportunidades y estamos en unas regiones más desiguales del mundo. Lo que hemos tenido más que democracia es aristocracia. Vea la probabilidad de que un pobre, pobre brillante que sea, gane una alcaldía, una prefectura, llega a la presidencia y que un ricachón como Guillermo Colazo, como Álvaro Novoa, con millones que tienen, pues por incapaces que sean, lleguen a esa presidencia. Entonces, para tener democracia real se requiere una elemental igualdad de condiciones y oportunidades que nunca ha tenido no solo Ecuador, sino América Latina y por eso tenemos que luchar, construir esa verdadera democracia. Segundo, para que haya democracia, que es eh, el gobierno del pueblo para el pueblo, de acuerdo a como lo definió Abraham Lincoln, pero más técnicamente, cómo el sistema por el cual constituimos nuestras autoridades, tomamos las decisiones de acción colectiva fundamentales para el desarrollo, debe haber correcta información, y lo que tenemos es manipulación constante. Para que haya democracia, debe haber elecciones libres. ¿no? El mismo Evangelio nos dice, solamente la verdad nos hará libres, y no tenemos verdad, tenemos mentira. Ahora se miente descaradamente, y la mentira, no da vergüenza, da palestra, pero mentira monstruosas. monstruosa, o sea, la soy, digo, en a uno que vea dado parte del territorio nacional narcotráfico. Estamos esperando que pruebe esa barbaridad. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Arranca aplausos los odiadores. Entonces, si no tenemos información, no vamos a tener elecciones libres y no tenemos democracia. Un componente fundamental, no votar informadamente, no libremente. Y cuando usted está manipulado, le están robando su libertad. Y con todo el respeto para los medios hegemónicos de, de comunicación, son ellos los que manipulan a la democracia. No tenemos democracias no populares, sino mediáticas. ...manejadas por los medios de comunicación... ...y así hicieron, por ejemplo, el presidente Alazo. Tercero, para que haya democracia... ...y estas son definiciones de la Organización del Estado americano... ...por si acaso, se requiere ...reglas preestablecidas, eso se llama Estado de Derecho. De hace seis años... ...cotidianamente... ...recurrentemente se destroza... ...el Estado de Derecho, desde que le robaron la vicepresidencia... ...a Uber La consulta mañosa del 2018... ...donde se aplicaron leyes retroactivas... ...donde el Consejo Transitorio era un golpe de Estado... ...votaron a todas las autoridades... Cada vez que no le gusta una decisión al gobierno, manda a la Fuerza Pública como los cuatro consejeros destituidos. Entonces, no tenemos, eh, no, no tenemos democracia. Ya, ya era difícil construir la democracia, desde siempre, en América Latina. Pero el último año ha habido un deterioro democrático terrible. Miren lo que pasa en Brasil. Esa es la derecha. La democracia es buena mientras eh, sirvan sus intereses, mientras ellos ganan. Cuando ellos pierden, entonces hay que tomarse las, eh, las funciones del Estado, hay que llamar a los militares para que hay el Estado. Eso es lo que enfrentamos. No hay una posición. Yo nunca tuve una posición de derecha leal. Nosotros somos leales, somos de demócratas, de ¿verdad? Pero luchamos contra gente que no cree en la democracia. Entonces, es un desafío contra la democracia. Tenemos un evento electoral de el 5 de febrero. Dentro de los márgenes que da esta democracia, me diría plastilina, esta democracia eh, electoral, ele, podemos decir electoral, que casi en el otro tiempo tenemos elecciones. Pero el desafío es, es construir una verdadera democracia. ¿Y para qué? No solo por el derecho, los derechos políticos, a elegir nuestro destino, sino de para definitivamente tomar las decisiones de acción colectiva, así como las decisiones individuales son fundamentales, a qué me dedico, economista, profesor, empresario, qué sé yo. Las decisiones colectivas, a quién elegir como presidente, qué proyectos de Estado apoyar, son fundamentales para el desarrollo. Entonces, no solo hay que seguir construyendo esa democracia para disfrutar verdaderamente los derechos políticos, sino para finalmente, definitivamente superar en su desarrollo. Bien, economista, coméntenos. ¿Usted conoce a todos sus candidatos que los tienen todo el territorio nacional? Todos ustedes los ha podido conocer. No, no. Eso movimientos nacionales movimiento nacional, eso es imposible. Cuando era presidente conocía todos. Eso es, es, muy difícil. O sea, son 221 cantones, 24 provincias, solo 23 con prefecturas que la PAU no tiene. Concejalías, son miles juntas patroquiales, es imposible conocer a todos. Y dentro de esas reuniones, quizás que han tenido vía telemática, ¿ha podido observar que sí existe ese compartimiento de los ideales de la revolución ciudadana? Y esa es otra cosa que siempre nos exigen, ¿no? Que, o sea, como que si tenemos que, que tener un detector de mentiras, o como que si el traidor, el corrupto, lo tiene marcado en la frente. Por supuesto que va haber engaño, por supuesto que va a haber decepciones, la tuvimos con Moreno sin precedentes, o sea, ese es un psicópata, cómo nos engañó después de 10 años de estar con nosotros, éramos los corruptos, los que teníamos policía política y todas las tonterías que dijo, y él dónde estaba pues entonces, y hay gente que compra esa mentira. ¿no? Pero sí es un caso excepcional. ¿no? Eh, por ejemplo, vean nuestro bloque, eh, fueron 49 asambleístas electos, dos se vendieron al poder, pero hay 47 firmes que pese a las persecuciones, a la amenaza, a las propuestas de corrupción y tanta tontería, a, a, a las dádivas, a los repartos de cargos, se han mantenido leales a, a sus convicciones entonces es imposible un movimiento nacional de la envergadura de la revolución ciudadana garantizar el 100% de los candidatos yo digo la verdad, de mí no esperen mentiras de mí no esperen lo políticamente correcto eso es así Usted menciona la, las convicciones, economista Rafael Correa, y yo le preguntaba justo si podría existir una libre democracia en estas elecciones cuando hemos visto candidatos que han sido víctimas de algunos atentados, inclusive también sus familiares. En ese contexto, ¿podría existir justamente una democracia o podríamos ver el inicio ya de un deterioro de la democracia en Ecuador? De ninguna manera, pues, de otra acepción de democracia es la manera de procesar pacíficamente nuestro conflicto. ¿Usted recurre a la violencia? Obviamente, son no democracia. Eso es muy preocupante. No sé a qué caso específico se refiere, si, si me lo puede describir, pero en todo caso, sí se ve una polarización terrible del país. Y no es nuestro... Eh, como en mi época, que eh, obligábamos que le paguen el mínimo legal a las empleadas domésticas, que la fila de la seguridad social, y a un grupo poblacional que nos odiaba. Porque en lugar de tener tres empleadas, más de eso a tener solo una ya no puede irse a la señorona todo el día al gimnasio. Es inevitable eh, enfrentar esa... Esos odios, usted quiere esa polarización, pero la polarización solo por inocular odio como instrumento político, eso es tremendamente responsable, eso es tremendamente criminal. Y eso es lo que ha habido, no solo en Ecuador, en toda América Latina. Mire lo que pasó en septiembre en Argentina. Cristina Fernández, quien está viva de milagro, al asesino se le trabaron dos veces, gatillo y se le trabó la bala. Si no se le hubiera trabado esa bala, Cristina estaría muerta, y otros, algunos aplaudiendo y contento. Y ese asesino creyendo que hizo patria porque le han llegado el corazón de odio. Estamos viviendo un proceso de polarización donde esta gente, en función, debido a que esta gente inocula odio, como instrumento político. Y eso sí es realmente criminal. Y logran la polarización de la sociedad, se genera conflictos que se resuelven violentamente y eh, obviamente eso no tiene nada que ver con la democracia. Bien, Aquí que les... eso se repite, María Eulalia, Sí, decir, sí, presidente, eh, hay algunos casos, por mencionarle tres, hay eh, un, sicari, un intento de sicariato que hubo al candidato Javier Pincay, me parece, a ver, tengo acá el dato. Oh, claro, ese es lo que sí, es a decir, candidato sí, sí, a la alcaldía sí. de Puerto Viejo, y también hay de una candidata concejala de Esmeraldas, que justamente es por la Revolución Ciudadana, hubo un, eh, hubo un sicariato a su hijo, es el de Gisela Díaz, Uy, y también el caso de Frickson Erazo, son algunos de los casos violentos. Ah, que pero Gisela Díaz, ella fue en Esmeraldas, ¿no? Era su sobrino. ¿no? Sí, sí, presidente. Y, Por eso le consultaba cómo mira usted esta óptica cuando algunos. Mire, cuidado, caminatos... cuidado, mezclamos todo. ¿no? no estoy seguro si lo del señor Pincay, mi abrazo a él, a su familia. Yo lo ubico al señor Pincay, él perdió prácticamente toda su familia en el terremoto de 2016. Fue algo terrible, ¿no? Su esposa con sus hijos iba en lleva un vehículo, se derrumba el edificio y aplasta el vehículo. Mi abrazo solidario a él. No sé si tenga que ver con política. Lo mismo de, de la compañera Díaz, que era su sobrino, que lo había criado como hijo, pero creo que eran las pandillas que lo amenazaron. El chico, como era un chico sano, no quiso involucrarse y lo asesinaron. Eh, Frixo Eraso no he conocido el, el atentado que tuvo. Algo algo algo leí, pero no recuerdo bien. ¿Me puede recordar qué es lo que pasó con Frixo? Sí, hubo un atentado tanto a su vehículo, se eh, puso artefactos explosivos uh -huh. también fuera de su casa, e inclusive también ya eh, asesinaron a uno de sus familiares. Mire, la violencia que rechazarla, sea cual fuera, su naturaleza. Pero una cosa es la violencia política, y que sería ya muchísimo más grave. Recurrir a la violencia para ganar elecciones, amedrentar a los oponentes. ¿Qué ha pasado? Estos seis años han pasado con nosotros. Todas las amenazas que hemos recibido. Y otra cosa es esa violencia, fruto, qué sé yo, de las pandillas, que también esa violencia se ha acrecentado brutalmente en los últimos años, es gravísima, pero digamos no tiene nada que ver con la democracia, o poco que ver con la democracia. Eso tiene que ver con la desigualdad que se ha presentado, con el desmantelar todo el sistema de seguridad, no hay obra pública, no hay espacio público para los jóvenes, no tiene cómo eh, gastar su tiempo libre en sanas actividades. Entonces, eh, toda violencia es mala, pero cuidado, cuidado, creemos que toda violencia que se está generando contra gente política es por política, no necesariamente es así. Perfecto. Son las siete de la mañana con 16 minutos. También tenemos en cabina a Juan Cristóbal Llaretca, eh, candidato a la Prefectura de la SUAY, a quien le consultamos cuáles son esos ejes claves dentro de su plan de trabajo. Teniendo en cuenta que eh, la, la alcaldía de Cuenca tiene 268 millones para poder hacer obra pública, mientras que la prefectura tiene de eh, de la SUAY tiene sesenta y millones. Le presento estos datos para preguntarle justo si considera que estos recursos son suficientes para poder sacar adelante a la provincia. Gracias María Olavia. muy buenos días, un cordial saludo a todos los azuayos y las azuayas y por supuesto un abrazo a la distancia a nuestro compañero Rafael. Eh, esperamos que se encuentre bien, con salud sobre todo. Eh, comparto esta entrevista con nuestro futuro alcalde, con Roque ordóñez también es un espacio para dirigirnos a la azuay precisamente. ...para encaminar nuestra propuesta, una propuesta de desarrollo local. Cuenca y el Azuay siempre ha sido ese eje de desarrollo regional, ese polo de desarrollo regional. Lo que buscamos desde la prefectura de la Azuay es precisamente potenciar esas capacidades locales. No se olvide, María Eulalia, que la prefectura tiene a su cargo la competencia de desarrollo económico y productivo. Uh -huh. Y dentro de esa competencia tenemos un reto enorme. ¿Cómo logramos generar un modelo de desarrollo local que nos permita eh, potenciar esas capacidades locales. Y es por eso que nosotros, a partir de mayo de este año, vamos a generar el sistema de economía social y solidaria más grande del país, que tenga la posibilidad de trabajar con los diferentes productores locales, eh, sumar esas capacidades locales, no solo agroproductivas, nuestros productores lácteos, nuestros artesanos, cómo transportamos esa carga local, y cómo generamos a través de eso un modelo de desarrollo ...a través de la empresa Impulsar, que es una empresa que vamos a generar en la prefectura de la Azuay... ...fusionando las dos existentes, AgroAzua y Latcubones. Porque yo le digo con sinceridad, si bien es cierto, esas dos empresas han cumplido un, un objetivo... La una está dedicada a los temas lácteos, la otra a los temas agroproductivos, pero ¿quién se está preocupando de los microempresarios? ¿Quién se está preocupando de los jóvenes emprendedores? Entonces lo que vamos a hacer es un sistema de economía social y solidaria que conecte a todos los actores de la población a través de unidades productivas que tienen que asociarse, asociar, asociar es tener la posibilidad de generar cooperativas de producción local y poder conectar en un esquema de precios justos a productores con consumidores. Es por eso que a través de la empresa Impulsar vamos a generar 400 tiendas de barrio en la ciudad de Cuenca para que directamente se enlacen los productores con los consumidores en un esquema de precios justos. Es ganar, ganar. Gana el productor porque tiene del otro lado un, un potencial consumidor y gana el consumidor porque puede reducir los costos al comprarle directamente al productor. Entonces, con eso vamos a lograr mejorar las capacidades locales e impulsar precisamente el desarrollo de la provincia. Ese es uno de los ejes que para nosotros es vital. Usted me preguntaba acerca del presupuesto. Uh -huh. Para ese modelo apenas se destina a 1.7 millones de dólares, de los 68 que tiene la prefectura. Es totalmente insuficiente. Se necesitan más recursos económicos, pero, digamos, dentro de las capacidades locales de gestión también está la posibilidad de poder ...contar con, con recursos o con apoyos internacionales para poder generar este modelo de economía... ...porque nos permite transversalizar una serie de políticas públicas. Por ejemplo, cómo logramos insertar a las mujeres que son víctimas de violencia... ...para darles independencia económica dentro del modelo, a través de una cooperativa de producción... ...ingresa a esta persona para garantizar su independencia económica y liberarse de ese posible agresor, bueno, aparte de la denuncia que tiene que colocar, y la prefectura le compra sus productos con un valor adicional... La misma política puede aplicarse para erradicar el trabajo infantil a través de estas cooperativas de producción, aquellas que hoy identifiquemos que tienen trabajo infantil, los incentivamos con un valor adicional en sus productos para erradicar precisamente ese trabajo infantil o desnutrición infantil. Entonces es una gran apuesta de desarrollo local, pero para eso necesitamos que conectividad, para eso necesitamos riego y digamos hay un legado importante que nos ha dejado la revolución ciudadana, la capacidad, la experiencia. Con el presidente Correa, cuando era gobernador de la Azuay, en el 2015-2016 trabajábamos, no sé, tal vez 14, 15 horas al día. Y ese bagaje de conocimientos, de experiencia nos ayuda enormemente para poder enfrentar los retos de una administración local. Esta propuesta de tiendas, hablamos que estarían todos los cantones de Azuay, ¿por cuál se podría comenzar? Bueno, son todos, uh -huh. son todos, es un modelo integral, no deja a nadie atrás y a nadie fuera. ¿Por qué? Porque se enlaza con la producción local, con los artesanos, con los comerciantes en la ciudad, con la pequeña industria. Porque si yo tengo una gran capacidad de producción local, el siguiente paso es industrializar esos productos, darle valor agregado. Y cuando yo le puedo dar valor agregado a un producto, toda la cadena de valor le pasa al que está más abajo, al que hoy está subsistiendo en la pobreza o en la pobreza extrema, con un dólar ochenta, dos dólares cincuenta al día. ¿Y qué porcentaje de la población es eso? Es cerca del 40%, Lali, es una cantidad enorme de personas que hoy están pasando momentos difíciles. Es por eso que a partir de esta administración local de la prefectura, a partir del 2023, vamos a lograr conectar un esquema de precios justos a productores con consumidores. Es el sistema de economía social y solidaria más grande que lo vamos a desarrollar a través de la empresa Impulsar. Bien, son las siete de la mañana con 22 minutos, gracias a nuestros amigos oyentes que están sintonizando este su noticiero en voz alta. Hoy tenemos una entrevista con Juan Cristóbal Lioret, candidato a la prefectura de la SUA y también está con nosotros Roque Ordóñez, candidato a la alcaldía de Cuenca y conectado vía telemática el expresidente Rafael Correa. Con Roque Ordóñez quisiera consultarle, vi, eh, veía que hoy va a presentar su plan de seguridad a las once de la mañana preguntarle cuáles son esos tres puntos estratégicos para cambiar la inseguridad que está teniendo nuestra ciudad. Muchísimas gracias, María Hulal, un saludo cordial a usted, a mi compañero Juan Cristóbal, futuro prefecto, a los diferentes medios de comunicación que nos están retransmitiendo. Un saludo cordial también a nuestro compañero expresidente Rafael Correa. Qué gusto poder compartir estos espacios. Un abrazo, Roque. Feliz año. Feliz año, presidente. Feliz año. Es bueno que te quemaron el año viejo pues. por ahí, poco ahí estamos presidente efectivamente María Eulalia mira una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos venido sintiendo en los recorridos que hacemos día a día no solo ahora sino en el ámbito de estos cuatro años como, como concejal una de las grandes preocupaciones que tienen ahora los cuencanos más allá de una candidatura a María Eulalia si le preguntamos a un artesano a un taxista a un profesional a un joven la mayor preocupación que sentimos los de ecuatorianos por la inseguridad que se ha tomado las calles y que Cuenca ya no es la excepción. Ecuador fue uno de los segundos países más seguros de Latinoamérica. Cuenca era una de las ciudades más seguras de la región en la época del compañero Rafael Correa. Pero sobre todo nosotros tenemos que dar respuestas. Cuando tenemos un gobierno ineficiente, ineficaz por no llevar una política pública encaminada al bienestar del ciudadano, tiene que haber liderazgos locales y esos liderazgos tienen que estar encaminados para buscar el bienestar de nuestra gente. Y cuando nosotros hacemos referencia... ...en el lanzamiento del plan de seguridad que lo, que lo lanzamos el día de hoy... ...es, hacemos referencia... ...nosotros tenemos dos instituciones... ...tenemos el Consejo de Seguridad Ciudadana con un presupuesto de 3 millones... ...tenemos la Guardia Ciudadana... ...¿qué es lo que nosotros estamos buscando implementar? Es la corporación, que sí es nuestra competencia... ...la corporación de seguridad que le vamos a brindar... ...porque cuando nuestro pueblo, cuando nuestra gente sufre día a día... Sí es nuestra competencia, María Eulalia. Y efectivamente nosotros, qué es lo que estamos planteando, varios temas, eh, María Eulalia. Primero, el, la Corporación de Seguridad Ciudadana va a estar encabezada por el alcalde. Como futuro alcalde de la ciudad, yo voy a dirigir personalmente esa Corporación de Seguridad, que tiene que ser un ente articulador, con la policía, con los entes gubernamentales. Cuando vemos... Que desde el gobierno nacional, la ineficiencia, la, inefic la ineficacia, nosotros tenemos que darle respuestas. Sin dejar de exigir, seremos rigurosos, fuertes, cordiales, respetuosos, pero también exigentes cuando nuestro pueblo, cuando nuestra gente sufre la inseguridad. imagínese que oh, ahora, actualmente... Tenemos la tasa de 7.8 en el Cantón Cuenca a nivel nacional, está ya en 24 por cada 100000 mil habitantes los índices de homicidios. Lo que nosotros buscamos, variable Lani, a través de esta corporación es a través de la Guardia Ciudadana, el Consejo de Seguridad, una Guardia Ciudadana encaminada a que sea un ente articulador. No una Guardia Ciudadana que persiga a nuestros comerciantes, como lo venimos viendo. Una Guardia Ciudadana motivada, orientada, capacitada, formada, con presupuestos, con los implementos que necesitan. Porque más allá de ese uniforme, son hijos, son padres de familia, son mujeres también que nos están brindando los servicios. No puede ser posible que desde esta administración municipal la Guardia Ciudadana tenga con sus propios recursos, con su bolsillo, comprarse los implementos. Eso es mendicidad. Nosotros ¿Qué es lo que buscamos? Dotar la seguridad con los implementos. Y obviamente juntar estos recursos que son entre 3 y 8 millones de dólares. ¿Para qué? Para tener una corporación encaminada a darle la seguridad que tanto necesitan los cuencanos. Porque si está en riesgo el bien más preciado que es la vida, no podemos tener empleo, no podemos tener turismo, no podemos tener bienestar si nosotros no les damos la seguridad que los cuencanos añoramos y que los cuencanos nos merecemos. Tendrán un alcalde con decisión, con firmeza, para poder impulsar y llevar adelante la seguridad que nosotros nos merecemos. Tenemos una consulta de un amigo oyente, le traslado, dice, ¿qué piensa hacer con los choferes del transporte urbano? No sé en qué ámbito, ¿qué puede responderle bueno, a este amigo oyente? Uno de los segundos ejes fundamentales es el tema también de la movilidad, que es lo que nosotros buscamos a través, eh, qué es lo que hemos venido sintiendo, es la falta de integración del transporte público. Nosotros podemos decir que el transporte público es uno de los mejores del país, pero si no tenemos la integración, nosotros tenemos un referente. Tenemos el tranvía de la ciudad de Cuenca, que fue una obra de la revolución ciudadana, que es un referente a nivel nacional. Nosotros vemos cómo todos los fines de semana vienen los turistas eh, de los diferentes sectores del país, y nos añoran y nos envidian tener un transporte público. Y claro, todo eso va de la mano por el tema de la, de la interoperatividad, la conexión de los diferentes intercambiadores que ya tenemos en el norte, tenemos en el terminal terrestre, tenemos en la feria libre, pero eso va de la mano también con liderazgo, con decisión, y es particular también con la cámara de transporte, con las 475 unidades que nosotros tenemos. Pero pasa mari María Eulalia quienes nos escuchan por un tema de decisión, por un tema de convicción de poder llevar adelante la integración del transporte público que tanta falta nos hace. Perfecto, 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Tenemos vía telemática al expresidente Rafael Correa y al regresar le consultaremos como avisora justamente el apoyo del electorado Azuayo hacia el correísmo. Ya regresamos, siguen nuestra sintonía. un momento más. Noticiero, Noticiero en, en voz, voz alta. alta. Inicio de publicidad. ¿Tienes problemas legales? Contrata con el mejor bufet de abogados del áustro ecuatoriano. ley Solutions. Se brinda asesoría regulatoria en telecomunicaciones, propiedad intelectual, defensa de asuntos laborales, civiles, penales, tránsito, familia, y contencioso administrativo. ley Solutions. La experiencia y resultados es nuestra carta de presentación. El doctor Luis Mogrovejo. El abogado Sebastián Muñoz, junto a su equipo de profesionales de derecho, te esperen en sus oficinas ubicadas en la calle Cornelio Merchán 265 y José Peralta. Edificio Novis. Contacto 09-795548. Lex Solutions. Seba, ¿sabes lo que fuera lindo? Llegar a visitar a mis comadres en sus parroquias, pero sin que se dañe mi carrito con tanto hueco. Ah, si hay opción, mamita Milsi, sí. en nuestra prefectura duplicaremos el. El presupuesto para asfaltar todas las cabeceras parroquiales. Seba Ceballos, prefecto de la SUAI. Vota listas 2. Prefectos CNE 2023. Si quieres vestirle bien en auto venga sobre ruedas marcas. Marcas. Somos importadores. Ventas al por mayor y menor. Lonas enrollables. Protectores de balde. Moquetas de caucho. Corte original y termoformada. Alógenos originales. Fabricamos y adaptamos. Estribos en todos los modelos. Bumper, barra de tiro. Barrillas. Rol. Pare sobre Ruedas Parque. Visítanos en Avenida de las Américas 472, entre Obispo Miguel León y Antonio Machado. Llámanos al 0987-2072-30. Sobre Ruedas porque todo lo que tu vehículo necesita para darle ese toque especial. Transformamos nuestras vidas y la de todos los que nos rodean. Porque somos gente trabajadora. Somos jóvenes trabajadores. Obreros. Empleados. Empresarios. Somos padres y madres quienes nos levantamos cada día pensando en los nuestros. Nuestro compromiso es fuerte. Sigamos trabajando firmes por transformar la vida de nuestra gente y del Ecuador. Un mensaje de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, CIPEM. ¿Problemas pulmonares y falta de aire? Visita al doctor Diego Guarango Jaramillo, neumólogo endoscopista respiratorio. Especialista en tratamientos, fibrosis, tromboembolia y pocos pulmonar Broncoscopía, bronconeumonía, cáncer al pulmón, derrame pleural, asma y más La salud de tus pulmones en manos del mejor especialista Doctor Diego Guarango Jaramillo Ubícanos en Cuenca, en el Hospital del Río Cuarto Piso Consultorio 437 Y en Asoges, en la Clínica San José Quinto Piso Para citas al 095-9972-928 Fin de publicidad Aquí te contamos la plena Noticiero en voz alta. Estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir en la sintonía de 104.1 FM Radio La Chismosa. En este su noticiero en voz alta, estamos teniendo una entrevista vía telemática con el expresidente Rafael Correa, abordando temas de coyuntura nacional y electoral también. En esta ocasión, retomo justamente las preguntas con él. El para preguntarle cómo avisó ese apoyo del electorado de Azuay hacia el correísmo, pero antes quiero hacer un recuento, recordemos que el último de sus representantes en ganar las elecciones fue Paul Grande en 2009, periodo en el que también eh, a la par era prefecto de la Azuay, Paul Carrasco, y en 2000 eh, luego de, de Paul Grande estuvo como eh, como ganó las las elecciones a la alcaldía de Cuenca, Marcelo Cabrera. Hago este panorama, este recuento del panorama porque estos mismos rostros de políticos ahora están en la contienda electoral. Por ello, ¿cuál cree que será el comportamiento eh, economista de acuerdo a si el electorado de Azuay irá justo por un rostro político ya conocido o será todo lo contrario? ¿Qué es lo que aviso ahora usted? Bueno, Marolalia, eso le toca decidir a los azuayos también. Eh, lo que sí puedo decir y yo soy soy objetivo es que el eh, soy yo, no nos ha favorecido la elección, en las últimas elecciones, lo cual me desgarra el alma eh, eh, me entristece, porque Azuay y Cuenca eran bastiones de la Revolución Ciudadana como le decía al inicio de esta entrevista en una ciudad que quiero muchísimo con gratísimos recuerdos, y una provincia también que la lleva en el corazón y es una provincia muy culta para mí un orgullo que, eh, a, a apoyar a la Revolución Ciudadana ese apoyo ha sin lugar a dudas probablemente seis años de infamación de discurso único, de persecución, de mentira ha calado en cierta gente, pero ya es momento de reflexionar, después de tanta basura que le todos los días los noticieros, la prensa de Mónica, los politiqueros, solo pregúntense cuándo vivían mejor, decir, si éramos tan malos, cómo puede haber tanta diferencia, pero la diferencia es ya caricatural, O sea, parece macondo, parece realismo mágico, ya algo inexplicable, es de ser el segundo país más seguro de América Latina, a ser uno de los países más violentos, yo dejé el país con unas 960 muertes violentas, expresas, eh, ¿no? no todo es muerte violenta, es eh, a propósito, un accidente de tránsito puede haber muerto, pero eso no es asesinato. Asesinato, 960 por, por año. Hoy son más de 4.000, más de cuatro veces. La tasa homicidio era 5.8 por cada 100.000 habitantes, eso no superaba Chile, que tiene el doble de PIB per cápita, un país mucho más rico o menos pobre que Ecuador. Hoy, esa tasa de homicidios es 24, como lo dijo Roque, me parece, por cada 100.000 habitantes. Hay ciudades como Esmeraldas, que está en 40, esa tasa de homicidios, y una de las 50, perdón, de las 7, me, me dicen, ciudades más violentas del mundo. Guayaquil es que está entre las 50 más violentas. Cuenca no solo era la ciudad más pacífica de América Latina, era del mundo. ¿Cuánto habrá sido la tasa de homicidios en Cuenca? Tres, por cada 100.000 habitantes. Hoy está en más del doble, como lo mencionó Roque. Entonces, el cambio es demasiado drástico para que la gente siga engañándose. Y aquellos que nos odian sin conocernos, por mi manera de ser, porque soy mono, porque soy autoritario tantas cosas, sin conocerme. Pero ya un momento de reflexionar, o sea, ¿cuándo mejor? No pedimos que nos quieran a nosotros, quieran a su familia. Miren cómo está el país. Hagamos una pausa, no podemos ser tan apasionados, tan viscerales. Debemos reflexionar. Miren cómo se destrozó el país. Pero además son mentiras todo lo que se ha dicho. No, la corrupción. ¿Usted cree que después de seis años de persecución... Si fuéramos corruptos no hubieran encontrado una cuenta o un dólar mal a la vida. Ya está a causa de risa. Cada vez que buscan, encuentran en su plato, su dinero en paraísos fiscales Y tienen toda la protección de la prensa de Mónica y del Estado, porque se tomaron todo el Estado, para darle impunidad a Pandora Paper y in investment y tanta cuestión. Entonces, eh, eh, hasta contrataron empresas para, para revisar nuestras cosas, ¿no? Vean datos, no relatos. Vean, jóvenes que me escuchan, las hay. Vean Transparencia Internacional, no solo que luchamos contra la corrupción. Fuimos el país que mejor lo hizo, el 2007 al 2017. Fuimos el país que más bajó en el ranking de transparencia internacional. Yo encontré al país en el puesto 150 del ranking, mientras más alto el ranking, más corrupción, y lo dejamos en el puesto 120, y eso que lo subió en los últimos años, porque estamos en el puesto 100 más o menos, porque hay, es un ranking de percepción, y con los escándalos de refinería debería subió un poco, pero bajamos 30 puestos. El país que más redujo puesto en el ranking de corrupción. Esa es la Revolución Ciudadana. Ah, pero es que en este caso aquí, o de ocurre en 12 países, entonces pues, todos somos corruptos y le arman una narrativa. Corrupción es lo que hay ahora. Cuando va al registro civil y tienes que pagar para que te atienda, Cuando se venden los cupos en las escuelas, en las universidades, cuando se venden los cargos públicos, frente a la indolencia de la gente. ¿Usted cree que todo el problema es el narcotráfico? ¿Cómo puede meter hasta un tanque de guerra en las cárceles? Porque es corrupción. Y corrupción tolerada. Eso es un gobierno corrupto. No es que tiene caso de corrupción. que Es inevitable. Y la combatimos con toda nuestra fuerza. Primera reflexión. Segundo, por ejemplo. Dijeron, ah, todas las obras con sobreprecio. No hay un juicio de sobreprecio. El reajuste de contrato le llamaron sobreprecio. O sea, el también cuenta, tuvo reajuste. Pero como era el alcalde, Marcelo Cabrera, entre otros, ¿no? Ahí no hay problema. Pero si hubiera sido un correísta, entonces le, le crean en la narrativa que es sobreprecio. Eso no es sobreprecio. Eso es el reajuste de precio, que no es, no es deseable, pero es, no, es común y es absolutamente legal. Ah, no, es que esta este le faltó un ladrillo y se demoraron. Oiga, nosotros tuvimos 100 mil millones de dólares en inversión. Puedes revisar la cuenta nacional. 100 mil millones de dólares. ¿Cuánto costó el tranvía de cuenca? 250 millones. Son 400 tranvías de cuenta. Fíjense cuánto problema tuvo la alcaldía de cuenta para la obra del tranvía. ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto ajusta el precio? En 400 también, por supuesto que vamos a tener un problema. Y en lugar de resolverlo, por la politiquería, ahí está, y hacen toda una parafernalia de eso. Si hubiera hecho eso cuando iba al gobierno, de perseguir, denostar, sin amor de patria, destruir, porque vi que estaba mal hecho, ¿sabes cuánta gente era? estaba en la cárcel y todo aquello? Acuérdense el proyecto Baba, ah, la, la carretera Guamotemaca, 70 años construyéndose, muchísimas obras locales. Eh, ...centros comerciales que se han metido a hacer... ...los alcaldes mal hechos... ...teatro en Loja... ...y nos pusimos a traer hombro a hombro para resolver los problemas... ...porque eso es ser un político sano... ...pensando en el bien común... ...no en destrozar al adversario... ...eso es mediocridad, eso es mala fe... ...entonces ya reaccionar a reaccionarás... ...ustedes son pilas... ...ya llevamos seis años de engaño... ...si fuéramos verdaderamente corruptos... ...bueno ya hubieran demostrado algo... ...no han demostrado absolutamente nada... ...porque los corruptos siempre fueron ellos... ...lastimosamente cierta gente ha calado eso... ...ojalá después de casi seis años de destrucción... De haberse dado cuenta del engaño de abril de 2021. Cuando a mí me impidieron, horas antes, me inscribí como candidato, me condenaron por influjo psíquico para impedirme regresar a mi patria y con eso hicieron presidente a Lazo. Cuando no nos ganó Lazo, ganó lo que usted decía al inicio, Marulane, la campaña sucia, violenta contra el candidato Andrés Arauz. ¿no? E hicieron votar por Lazo. Ojalá nos, demos, nos hayamos dado cuenta ya del engaño. No olvidar a los colaboradores de Lazo, como Marcelo Cabrera, que hoy se presentan de nuevo a candidato porque no pueden vivir sin. Sin estar en el sector público, en todos lados. Entonces, bueno, ya le corresponde al pueblo asayo responder a su pregunta, Maribel, ¿qué espera? O sea, yo espero obviamente el apoyo. Ya es la decisión del pueblo asayo ver si eligen jóvenes, gente fresca, gente sana, gente buena, o los mismos de siempre que se han prestado a la destrucción del país y a tanta mentira, a tantas mentiras. Esto no es cualquier cosa. La verdad, como le explicaba también el caso de la democracia, es un bien fundamental parte del bien moral fundamental por una sociedad. Nos han robado esa verdad. Los villanos son héroes, los héroes son villanos. Es que falta respeto, que atropello la razón, como dice el tango cambalache, porque los corruptos siempre fueron ellos. Pero ya le toca al pueblo sabio decidir sobre aquello. Economista, esa comparativa mismo de resultados que tuvo su gobierno, ¿no cree que le ayude a tener un repunte en algunos cantones que en las últimas elecciones presidenciales no se notó? Porque revisaba los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y estuvo en primer lugar Yacu Pérez y estuvo en segundo lugar la Revolución Ciudadana. Sí, en la segunda vuelta eh, ganó eh, el gobierno nacional, el actual gobierno, pero recordemos que hubo algunas alianzas también que se tuvieron dentro de algunas organizaciones políticas. Con esa comparativa de resultados que usted justo nos presenta, ¿no cree que podría ser destacar en estas elecciones seccionales? No entendí bien la pregunta, Merulania. ¿Usted cree que los resultados que siempre usted destaca esto de dato y no relato, justo los datos, sí. las cifras en temas de, por ejemplo, de seguridad, ¿no cree, ¿no cree que le haga destacar en estas elecciones seccionales a comparación de lo que fueron las elecciones presidenciales? Bueno, debió destacarse más en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y no pasó por la manipulación de la prensa, por los engaños, muchas veces por el odio que han inoculado en ciertos corazones y que ya nula la razón, ¿no? porque incluso yo puedo tener a alguien que me caiga mal, pero si veo que mis hijos pueden salir seguro a la calle, que la educación mejora, los servicios públicos, obras por todos lados, por, eh, protección a la producción nacional, apoyo a la economía popular y solidaria, a pesar que me caiga mal voto por esa persona, porque quiero a mi padre, quiero a mi familia, pero esa es la característica de su desarrollo, ¿no? Domina las pasiones, no la razón. Te odio, Correa, y así mi familia no puede salir con calma a la calle, voto contra ti, que se destruye el país, pero te odio, y te gané, y estoy feliz porque te gané, y si más tarde... Se muere tu mamá y no puedes estar en el país, qué bien, porque te odio Correa, hay gente que vive para destruir, para... Ojalá superemos, superemos esa forma de actuar porque nos destroza como sociedad y una de las causas de su desarrollo. Ustedes ya se vieron dar cuenta de eso hace mucho tiempo, con todo respeto. Ojalá en estas elecciones excepcionales se encuentra, pero era más claro que en las elecciones presidenciales de, del año pasado. Ustedes mencionó, si sí, había olvidado que Jaco Pérez ganó la primera vuelta. Yo le pregunto con todo cariño, Soy, ¿Qué? ¿qué pasa, Soy? O sea, Jaco Pérez no es mi estilo, yo no soy mediocre. No necesito hundir a mis contrincantes para sobresalir. O sea, la forma de sobresalir en política es ser lo mejor que el resto. Pero Jaco Pérez es... es... Bien, 7 de la mañana con 41 minutos. Eh, tuvimos una dificultad con el Zoom, pero ya vamos a retomar nuevamente esa conexión. Paso en este momento con Juan Cristóbal Lloret quien está como candidato a la prefectura de la Suay y ayer estuvo en el debate, ayer eh, noche, el debate de los candidatos a la prefectura de la Suay y hubo alguna exposición en temas de seguridad por parte suya, indicaba que hay el Consejo Provincial de Seguridad para tener una mejor articulación y también tener ese apoyo para disminuir justamente los hechos de violencia que hay en el país. Sí, María Olalia, mire, una de las principales preocupaciones que tienen los Asuayos en este momento tiene que ver con el tema de seguridad. Y es evidente, digamos, los logros que se alcanzaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros recibíamos en el país en el año 2007 con una tasa de 17 muertes violentas por cada mil habitantes. Cuando terminamos el gobierno con el compañero Rafael Correa la tasa de homicidios y asesinatos eh, bajó al 5.8%. Es decir, de 17 bajamos al 5.8%. O sea, ahí hay una disminución considerable en la tasa de homicidios y asesinatos. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos con un modelo de articulación, con institucionalidad, con políticas públicas y con recursos económicos. Y cuando me refiero a institucionalidad, teníamos Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior... Secretaría de Inteligencia, Escuela de Guías Penitenciarios, todos esos eh, todos esos ministerios los desbarataron en el gobierno de Moreno y apoyado por el presidente Lazo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para poder lograr esos objetivos importantes de país, bajar la tasa de homicidios y asesinatos o tener una sociedad menos violenta? Primero, trabajar en temas integrales, políticas públicas para reducir las brechas sociales, acortar las diferencias entre pobres y ricos. Lo segundo que hicimos es tener institucionalidad y políticas públicas. Una de esas políticas que se implementaron, porque yo fui gobernador en el año 2015-2016 y en esa época el país, el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, y cuando dejábamos la gobernación, la provincia de la Azuay era de las más seguras del país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a retomar? Vamos a retomar el Consejo Provincial de Seguridad, que está establecido en el artículo 41 del COTAD, que es una facultad que tiene el prefecto de la Azuay. ¿La posibilidad de qué? De coordinar con la Policía Nacional, dice el artículo 41, y con las diferentes instituciones. Ya lo hicimos en el año 2015-2016, Vamos a generar el Consejo Provincial de Seguridad, que articulará con el, eh, con el Consejo Cantonal, en el caso de, de Roque, y con los diferentes municipios locales, que coordinará con las juntas parroquiales, que coordinará con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, Cruz Roja, q 911 un modelo de articulación que nos permita tener políticas de prevención y políticas antidelincuenciales. Les menciono una de ellas, que es un reto para nosotros también. Vamos a generar seis controles integrados de seguridad. Esos controles integrados de seguridad estarán al ingreso de la provincia de la Azuay. Con la más alta tecnología, con cámaras de reconocimiento facial, con cámaras lectoras de placas en los vehículos conectados, todos al EQ911. Todas las personas que ingresen a la SOE van a ser revisadas. En los controles va a estar uno en Tamarindo, para la vía Cuenca-Moyeturo-Naranjal, otro control en la zona de Sarayunga, en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, eh, en la autopista Cuenca-Sogues, en, eh, en las vías que conducen a la Amazonía ecuatoriana. Eso nos va a permitir tener una serie de políticas antidelincuenciales y, sobre todo, impedir que ciertos personajes y sobre todo que la delincuencia migre hacia el Azuay. Yo le quería dar unos datos interesantes porque hay un elemento que quizás, inclusive con el propio compañero expresidente Rafael Correa, lo podamos profundizar adicional. Yo le he escuchado ahora al gobierno decir que los problemas de la seguridad se solucionan con una consulta popular. Nada más disparatado y mediocre por parte del presidente Lazo, y pensar nuevamente, porque este es el gobierno del engaño, pensar nuevamente que nos van a engañar nuevamente a los ecuatorianos, haciéndonos creer que es el problema de las reformas que hay que hacer. Nada más alejado de la verdad, por eso nuestra posición es clara en la consulta popular. Y el último dato que le quería dar María Eulalia, y a los, a los azuayos sobre todo, cuando había ese modelo de articulación, en el azuay nosotros logramos invertir solo en el ECO 911 10 millones de dólares. Construimos 15 UPCs en la provincia de la Azuay con 4.5 millones de dólares de inversión. Reconstruimos 17 unidades de policía comunitaria en el Azuay. Teníamos patrulleros, teníamos equipamiento para la policía, teníamos un modelo de gestión en la Policía Nacional de distrito, circuito y subcircuito. Los oficiales que tenían que ascender eran evaluados precisamente en función de cómo dejaban ese circuito o ese subcircuito eh, a su salida. Y eso eran puntos para su ascenso. Es decir, todos se esforzaban por tener una ciudad más segura y una provincia más segura. Eso es lo que vamos a recuperar. Recuperar la paz y la convivencia ciudadana y poder tener un modelo de gestión local para hacerle frente a la delincuencia. La diferencia con los otros candidatos es que nosotros sabemos cómo hacerlo. Fui parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, gobernador de la provincia de la Azuay, asesor del ministro del Interior durante un año. Entonces sabemos de lo que estamos hablando y por eso le proponemos ese Azuay para vivirlo con paz, con seguridad. Ahora, Roque, en el caso de tener este Consejo de Seguridad Pro eh, Provincial que sería articulado con la Alcaldía de Cuenca, con la corporación que usted espera unificar, ¿cómo igual llegar a que sea un sistema en el que realmente se haga justicia, porque claro, lo que se observa es que hay la detención de delincuentes, pero quizás eh, a los minutos o solo en horas ya los vemos libres, porque esta es una competencia gubernamental, el tema de seguridad. ¿Cómo en ese caso tener un buen engranaje con el gobierno nacional para también mejorar el tema de seguridad? No es importante la articulación de las autoridades, lo que no ha venido sucediendo actualmente. El tema de la seguridad pasa por un tema integral. De los funcionarios del gobierno nacional, de la prefectura, de las juntas parroquiales pero también de ese tejido social de los barrios, uh -huh. a través de las dirigencias barriales, porque nuestro plan de trabajo hace referencia a seguridad y convivencia ciudadana y esa convivencia ciudadana también va de la mano a través de las diferentes políticas públicas que podamos emplear en los, en los diferentes barrios, a través de la toma del espacio público, a través de los diferentes parques, plazas eh, y diferentes mercados tener la iluminación adecuada pero sobre todo puntualmente pasa por el tema también de la coordinación de las autoridades provinciales nosotros tenemos cinco asambleístas provinciales tenemos un gobernador, un prefecto hay que articular porque más allá de las diferencias que pueden ser muy legítimas cuando la ciudadanía cuando nuestro pueblo nuestra gente está en problemas por el tema de la inseguridad aquí pasa por un tema de unión y ahí tendremos un alcalde que pueda coordinar, implementar con todas las políticas públicas, con todos los funcionarios y sobre todo al gobierno seremos muy respetuosos. Pero así también tendrán un alcalde exigente para brindarle la seguridad que tanto añoran los cuencanos. Y eso va de la mano también con eliminar las grandes inequidades, las desigualdades que nosotros tenemos. Y eso va de la mano con un plan integral también de nuestro segundo eje fundamental, que es el tema del empleo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Nosotros tenemos una empresa de desarrollo económico productivo, pero queremos una empresa que vaya encaminado a que se tomen los barrios, las parroquias, para buscar nuevos emprendimientos, para que las nuestras compañeras campesinas que acuden día a día a vender sus productos, la leche, el queso poderles darles de la mejor manera las diferentes políticas públicas que maneja el EDE. Nosotros queremos que saquen, por ejemplo, la notificación sanitaria y que sus productos estén en las tiendas del J. Nosotros buscamos de que Toda esa política institucional que maneja la corporación de municipal, digamos, no solo es de municipio, a través de todas las empresas públicas, generar a través de la inversión pública. Aprobamos hace algunos meses 300 hectáreas de suelo industrial, porque nosotros creemos en los, en los industriales, en las alianzas públicas, privadas, porque nosotros tenemos cuatro universidades. ¿Qué es lo que va a pasar con los futuros profesionales? Nosotros tenemos que eh, evitar el tema de la migración y eso pasa de la mano por crear condiciones desde la municipalidad para que esos jóvenes no tengan en su horizonte el tema de la migración, sino crear las condiciones como, por ejemplo, de la ordenanza de empleo juvenil que lo dejé presentando en el Consejo Cantonal, en donde a través de la empresa de desarrollo económico y productivo, Creamos la Bolsa de Empleo para los jóvenes que tanta falta le hace para salir de esas grandes brechas de desigualdades y que nosotros lo sabemos hacer. Bien, 7 de la mañana con 50 minutos, tenemos nuevamente conectado al expresidente Rafael Correa, a quien le consulto acerca de las ocho preguntas que ha presentado el Gobierno Nacional para el referéndum de 2023, y una de esas preguntas es la extradición de ecuatorianos con la intención de que sean juzgados en otros países debido a la crisis judicial y carcelaria que se tiene en nuestro país. Eh, Expresidente, le consulto, si usted no mira esto como una, como una buena óptica para frenar el crimen, eh, or, eh, el crimen organizado transnacional, si bien no es un cambio integral en temas de seguridad, ¿no cree que es un primer paso? de ninguna manera, es un, un, uno de los tantos engaños pero la idea es que la de gente se interrumpió el, el link con todo respeto estaba opinando sobre Jacob Pérez que no es mi estilo pero sí me preocupó mucho, yo le pido con cariño a los azayos, revisen bien revisen bien la autenticidad de la gente aquí tengo un tipo que hasta se cambió el nombre para parecer indígena que actúa muy cercano a la embajada de Estados Unidos la estrategia de Estados Unidos es crear estos candidatos artificiales para dividir al progresismo y lo lograron que tal vez en Jacob Pérez ganábamos en una sola vuelta y la historia del país habría sido totalmente diferente. Mire, la, la consulta popular es una cortina de humo. Yo ya estoy viejo para caer en lugares comunes, en eh, los discursos políticamente correctos. Siempre es bueno consultar al pueblo, no es verdad. Usted puede consultar al pueblo para manipularlo. Hemos tenido muchísima experiencia en Ecuador en los últimos años. Votaron a Biala Bucaram, lo peor de la política, pero todo fue ilegal nombra un presidente interino, Fabián Alarcón, eso no existe, eso es dictadura, pero llama a consulta popular para que se reivindique, legitime todo lo que han hecho. Y obviamente en la efervescencia del momento, el odio se buscará ganaron esa consulta popular. Pero eso no hace legal o ilegal, no, es una manipulación. Ni qué hablar de la consulta del 2018, que se le advirtió que era un golpe de Estado. nombra un consejo transitorio, primero, impedir mi postulación como presidente, y retroactivamente, o sea, las leyes rigen para el futuro. Esto lo hicieron regir desde el 2008. Para impedirme ser candidato, porque saben que le ganamos. Entonces, eh, se nombra un Consejo Transitorio, Trujillo se nombra emperador, sacan hasta la Corte Constitucional, atribuciones que nunca le otorgó ni la misma consulta ya ilegal, ni esa consulta ilegal le dio esas atribuciones. Eh, eh, nombraron a dedo eh, autoridades transitorias, eh, temporales, que tampoco se les dio esa atribución. Todo ilegal. Y miren la situación en que estamos. ¿no? El, fue un verdadero golpe de Estado que se dio, y se lo advirtió. Entonces, no es verdad. O sea, es bueno consultar al pueblo con hay información cuando hay recta intención, cuando es sano, cuando son cuestiones realmente de interés nacional, que necesitamos la opinión de soberano, pero no cuando se lo manipula y es una cortina de humo para disfrazar la incapacidad del gobierno. Miren, usemos lógica, por favor, lógica aristotélica, jóvenes queridos. O sea, primera premisa, con Correa, eh, tuvimos el segundo país más seguro de América Latina. Segunda premisa, con las mismas leyes, con el gobierno de lazo, tenemos unos países más inseguros de América Latina. Conclusión, el problema son las leyes. Es un absurdo. El problema es el gobierno. Entonces nos están engañando. Y esto de la extradición de narcotraficantes. Nos están haciendo creer que violador que agarra, asesino que agarra, narcotraficante, lo manda a Estados Unidos y nos libramos y va a la cárcel de Estados Unidos. No es verdad. Tiene que ser pedido por Estados Unidos. Y para eso va a haber un crimen. Por ejemplo, que la droga se envíe a Estados Unidos. Le interesa a los gringos que vayan, porque incluso depende de quién es. Para ver si lo buscan o no. Entonces, no es verdad lo que nos están diciendo. Y por último, si querían eso, que no resuelve absolutamente nada y tan solo el reconocimiento de un Estado fallido, porque son los Estados fallidos los que buscan esas soluciones. Como la Colombia de Pablo Escobar, que tiene tradición, México, que sigue, mire, la violencia. ¿A qué nivel? Porque no resuelve los problemas de fondo. Pero si querían eso, lo que vieron hacer fue una reforma pues, en Asamblea. Pero no llamar una consulta popular de 20 millones de dólares, que tan solo es, como les digo, ¿por qué lo hace? Como cortina de humo para desviar la atención de la inoperancia del gobierno y para que el gobierno se pueda legitimar. Ah, tenemos entonces el apoyo popular porque ganamos la consulta. Eso es lo que buscan. No se engañen, cuencanos, azuario. Ustedes son pilas. Cerrar con esta entrevista. Usted sabe que esta entrevista no solo está llegando al público cuencano, sino también a otras partes del Ecuador en donde tiene su militancia. Por, esto, por eso le hago esta pregunta. Eh, Ustedes tienen en Guayaquil como candidato a Aquiles Álvarez, quien ha mostrado tener una fricción con Andrés Arauz. ¿Qué respuesta eh, tiene ante estas actitudes de rostros que son, o han sido parte de la revolución ciudadana? Bueno, las fricciones son un, un, un movimiento político. Ahora hay, hay que tener la madurez para saber procesarme. Creo que fue un error. En un principio Andrés tuvo, tal vez se le fue una palabra de más sobre la candidatura a Aquiles, que no lo conocía aquí. El otro se puso enojado, le contestó. Pero yo creo que ya está superado ese impasse. Obviamente no es que eso va a estar cercano. pertenece a diferentes líneas. Eh, aquí le es un empresario. Hay gente que siempre simpatizó con nosotros y necesitamos. La revolución necesita empresarios progresistas. De que quien tiene su espacio y con madurez deben eh, superar sus diferencias y cualquier cosa al día siguiente la victoria la resolvemos. Mercedes Guiñaga decía ya no es miembro activo. Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana se desafilió. ¿Pero cómo lo mira usted? ¿Todavía tiene usted una buena... Lo que fue un error de Marcela a lo que renunció eh, eh, Andrés y que conversó conmigo porque quería seguir su doctorado en México fue al buró político de la presidencia de la Revolución Ciudadana, no al partido, a la presidencia y al buro político. Y tal vez en eso se equivocó marcel Andrés obviamente sigue siendo parte de la Revolución Ciudadana. ¿Andrés Arauz todavía tiene la posibilidad de ser su candidato para las elecciones presidenciales? Todos tienen la posibilidad. Son un movimiento democrático, se escogerán la mejor opción, Sin olvidar que con las novelerías, porque es una novelería, ya imponen que sea un binomio mixto en el 2025. Hombre y mujer, yo ojalá sea antes, ¿eh? porque no vamos a tener país en el 2025 al ritmo que va. Mujer, hombre, hombre, mujer. ¿Y por qué digo novelería? Porque una cosa es que usted exige que haya género que nosotros empezamos con todo aquello en eh, elecciones multipersonales, una lista de 15, otra cosa elecciones personales, votas de alcaldes, prefectos. O sea, ya no quiere decir hasta por quién votar. Si el nombre empieza con A y termina con Z. O sea, ya basta. Hay mucha novelería en esto. No tienen visión de país, no tienen eh, conceptos claros democráticos. Hay pura, mucha novelería y mucha trampa también. no Por ejemplo, cambiaron el método de asignación de escaños para perjudicarnos a nosotros. Sí, nos perjudicaron. Nos robaron como 15 asambleístas con ese método. Pero perjudicaron al país. Y lo peor está por venir. Porque ya verá ese mismo método, el de huestre, que potencia a las minorías, atomiza a los cuerpos colegiados. Asamblea o consejos municipales, verá lo que va a producir en los consejos municipales. Anoten mis palabras, a su anoten mis palabras. Verán los pobres alcaldes cómo tendrán que lidiar con un consejo pues, donde nadie tiene mayoría y va a ser víctima de los más grandes chantajes y de los concejales de alquiler, como ahora el país es víctima de los asamblistas de alquiler en la Asamblea Nacional. Bien, economista, por favor, un mensaje final para el público cuencano, para el público azuay. Solo una pregunta, María Buclalia. Primero que eh, yo no los vi, ¿ustedes sí me ven? Sí, sí, sí, en... sí, lo estamos teniendo en vivo. Esto se transmitía video también, ¿no? Sí, lo, o... lo eh, tenemos en nuestra página de Facebook, es más, tenemos varios conectados en nuestra página, varios comentarios que hemos tenido. Qué bueno, porque hasta perfume me puse para la entrevista. Está bien. No, me hubiera encantado verla porque creo que ha conducido muy bien esta entrevista. Usted tiene 25 años, mi hija tiene 25 años y también es periodista. Así que felicitaciones, María Hulalia, no Muchas gracias por esta entrevista. A mis compañeros, pues Juan Cristóbal, a mi compañero Roque, eh, la mejor de la suerte, es todo el apoyo. Y así, y de igual forma todos los candidatos de Legue, El Pan, Girón, Guachapala Gualaceo, Nabón, Oña Paute, Enrique, Pucará San Fernando, San Isabel, Sevilla de Oro Cixi, a todos el más inmenso abrazo y con más ganas que nunca este es el primer paso para recuperar la patria cuencanos queridos, Azuayo del alma este es el primer paso para recuperar la patria nos han quitado el tiempo eso no se recupera, el dolor humano es muy grande el costo es muy grande, pero podemos recuperar la patria y volver a esa senda de indudable progreso que en unas décadas no iba a sacar de su desarrollo. Ya no veré en vida a mi país fuera de su, de, del desarrollo, gracias a la traición de Moreno y a sus cómplices. Pero ustedes, tal vez los que me escuchan, sí lo verán, si retomamos esa senda. Entonces, el primer paso son estas elecciones del 5 de febrero del 2023, con más ganas que nunca, todo, todito 5. La revolución ciudadana es lista 5. Tan solo pregúntate, después de tanta difam difamación, mentira, escándalo, ¿cuándo vivías mejor? ¿Cuándo tu familia tenía seguridad ¿Cuándo había trabajo, dinamismo? cuando había servicios públicos, obras públicas? cuando había dignidad, justicia? cuando había verdad? ¿no? Y es claro que el 2007 al 2017 fue esa década, con todas esas características. Con más ganas que nunca, este 5 de febrero de 2023, a votar todo. Todito, 5. Juan Cristóbal Lloré para Prefectura de la Suay, y nuestro querido compañero Rocco Ordóñez para alcalde de, de Cuenca, y comenzarán a volver los días de gloria. No es suficiente. Como dijo Roque, como dijo Juan Cristóbal, se necesita gobierno central, porque hay competencias que son de él, seguridad, obra, eh, red vial principal, pero es el primer paso de lo seccional, empezar a recuperar la patria, con más ganas que nunca, 5 de febrero de 2023, todo, todito, 5. Gracias, economista. Un gusto haber conversado con usted. También, por favor, un mensaje final por parte de Juan Cristóbal. Bueno, muchas gracias. Eh, Saludarle al presidente a la distancia. Un abrazo y mucho ánimo, mucha fuerza. Aquí estamos trabajando muy fuertemente con nuestros compañeros y compañeras. Quiero agradecer eh, a usted, Lalita, gracias por la, por la conducción. Quiero agradecer a las plataformas que se conectaron, Actualidad del Valle, Radio Alfa, Prensa Virtual, Radio Cóndor, Info de Una... Agradecer a los compañeros, a los ciudadanos que se conectaron también a través de TikTok. Yo tengo un mensaje, al final es un mensaje de esperanza. Vamos a recuperar precisamente la patria, vamos a recuperar la seguridad, eh, un modelo de desarrollo local, el trabajo, la vialidad, el ingreso económico para nuestras familias. Vamos a lograr un asuay para vivirlo, para vivirlo en paz, en armonía, con seguridad. Y lo más importante de todo, que nosotros sabemos cómo hacerlo y lo vamos a construir juntos, junto a ustedes, al pueblo a Suayo que nos va a apoyar en estas elecciones. Muchas gracias. Rocky, usted da un mensaje final, y por cierto, este fin de semana lo vamos a ver en el debate también. Muchísimas gracias, sí, eh, estimados amigos, qué gusto poder compartir este espacio, junto al compañero Rafael J creo que es importante dar un mensaje, ya lo decía Jota, un mensaje de esperanza. ¿Cómo vivíamos antes los cuencanos? ¿Cómo vivíamos antes los ecuatorianos? ¿Cómo estaban nuestras familias? Y para eso necesitamos recuperar. Recuperar la institucionalidad, recuperar la autonomía, la descentralización. Cuenca ha perdido esa voz disonante ante el contorno nacional, ante unos gobiernos centralistas que nosotros buscamos darle dignidad, darle seguridad que teníamos, salud, educación, bienestar. Mejorar la calidad de vida de los cuencanos, esa siempre va a ser nuestra tarea primordial y para eso es importante con la ciudadanía, junto al pueblo, junto a nuestra gente, poder recuperar a todas las juntas parroquiales, a nuestros compañeros y amigos en un solo puño, poder llegar a la victoria y poder recuperar. Una cuenca para todos y para todos. Una cuenca que sea cercana a los ciudadanos. Buscamos una administración transparente, participativa, que los ciudadanos puedan llegar a una administración municipal, que tengan un alcalde de puertas abiertas. Eso es lo que buscamos. Y a la final del día, vivir mejor, como ya lo hicimos en la época de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, querida y a quienes nos escuchan. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio de entrevista y también a nuestros amigos oyentes por estar conectados a 104.1 FM. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más noticias.